equipo deportivo. Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, El trafagol. Trafagol, trafagol, Gol, Gol, Gol, gol. ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos presentar el superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. El debate, desde luego, es una manera de controvertir y polemizar sobre los temas de nuestros equipos antioqueños y donde esperamos que todos los eh, televidentes puedan tener una perspectiva ...de su equipo... ...pues bien... Eh, ...decía el, fal, el famoso... ...pero muy famoso... ...el sabio Salomón... ...que escribió... ...el libro de los proverbios... ...y en el capítulo 11... ...en el versículo 14... ...el sabio Salomón que fue... ...el rey más grande que tuvo Israel... ...dice... ...que por falta de un buen gobierno... ...la nación fracasa... ...por falta de un buen gobierno... ...la nación fracasa... ...pero en la multitud de sus consejeros... ...está la victoria... ...la versión... ...Dios habla hoy, para que lo quieran buscar... ...eso dice... ...Proverbios 11, 14... ...lamentablemente... ...el país está en una encrucijada terrible... ...y... ...hoy más que nunca... El presidente nuestro necesita razonar y pensar sobre este versículo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, está el éxito. Pero a veces el presidente se rodea de personajes que realmente le aportan muy poquito para que saque su gobierno y el país adelante. Y hoy todo el caos que tenemos está a la vista. Aquí... Debería haber un congreso de notables que estuviera apoyando, respaldando al presidente. No expresidente, porque los expresidentes son politiqueros que solo buscan su bien común. Y ya todos sabemos cuál es Entonces, pero sí un congreso de notables que le ayude a resolver las situaciones. Gente prestante y gente, eh, gente que tenga de Dios, que pueda darle un consejo, que eso es lo que necesita. No solamente el país, sino el departamento, las alcaldías, qué bueno que puedan asesorarte, Pero lamentablemente, claro, el mundo anda patas arriba, y si en Colombia llueve, por otros países no escapa, pero en otros países también están, eh, se presenta el mismo problema. Pero no hay consejeros, allá asesoran son brujos, hechiceros y cosas por el estilo. Eh, pero esperamos que Colombia salga realmente de esta situación crítica y lamentable por la que está atravesando. Por falta de un buen gobierno, la nación fracasa. Pero en la multitud de los consejeros está la victoria. Esperamos que nuestro país, con la ayuda de Dios, salga a flote. Por eso hay que orar unánimes, todos orando y clamando a Dios. Bueno, y ahora sí nos vamos... Porque esta noche entre los que nos llamen a nuestras líneas telefónicas vamos a estar sorteando los balones verdes, los balones rojos para que llamen. Nuestras líneas son las siguientes. El 232-4604 y la línea 01-8051-50. Aquí se pueden marcar ya y participar del sorteo de los balones. Bueno, y ahora sí eh, vamos a presentar el debate. El super debate lo presentamos. Ah, pero para esto hay una pregunta. La pregunta de esta noche, ¿cuáles son los goleadores históricos de Nacional y Medellín? Colombianos, goleadores colombianos. ¿Cuál será el goleador colombiano atlético nacional? A ver, una pista, una pista. ¿Qué pista, pista? ¿Qué eh, pista, qué pista? ¿Le fue dar una pista? A ver, don Lau, deme una pista. Eh, le, ¿Le va mejor o le fue mejor jugando fútbol que hablando y comentando de fútbol? Y Ave María, no me diga... Ah. O sea, le va mejor jugando pista. fútbol que comentando. Y, y, y la del medallo, Pero... le doy otra al medallo. A ver la del Medellín. Una furia y morena y por allá el uraba antioqueño. Mira pues, ahí está. En las pistas. Llamen, llamen a nuestra línea estéfórica. De el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardón. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel 5 estrellas. Llegó la hora de que te montes en tu moto Compra ya la tuya en los puntos de venta Vallage y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, y si usted quiere vender su vehículo, nosotros se lo compramos, Lina León Vehículos. Si usted quiere también comprar o vender, Lina León Vehículos lo hace por usted. Evítese los trámites engorrosos. Estamos en Movicentro Automotriz, local 136. Llame a Lina León Vehículos. Ella le compra su carro ya. Márquele, márquele. 313 658 o 63. 313 -651 8163, 313-651-8163. Lina le un vehículo, le compra su carro ya y se lo garantiza. Bueno, y nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Esta semana eh, jugó Nacional la Copa Libertadores de América, porque Nacional ya todos saben que quedó eliminado de la Liga. Hace ocho días quedó eliminado cuando lo sacó la equidad, pero ahora Nacional está con vida y participa en la Copa Libertadores de América. Lamentablemente por la situación que vive el país, la situación crítica, Nacional no pudo jugar su partido en Pereira, ni en el Atanasio Girardo. Lo estaba haciendo en Pereira, en el Atanasio, porque... Están remodelando eh, el sistema de iluminación para la Copa América. Y por los incidentes que se han presentado, la Conmebol decidió trasladar el partido para Asunción del Paraguay. Nacional jugó allá tuvo que hacer un viaje relámpago de última hora, pero no solamente lo hizo Santa Fe, lo hizo Nacional, Santa Fe, la Quía, todos tuvieron que viajar en el mismo vuelo charter para llegar a Asunción. Y claro, allá llegaron, viajaron el martes, llegaron a la madrugada y el miércoles todos tranochados, un vuelo larguísimo y, y Nacional perdió, pero hubo excusas, se sacaron excusas. ¿Qué fue? que esto? ¿Qué fue? Por primera vez veo que el técnico saca excusas y esta vez le echó la culpa, ¿sabe quién? A los árbitros. Por primera vez veo que Guimarães saca y se defiende los árbitros. Y estoy de acuerdo, porque en ese partido Nacional dejaron de pitar tres penaltis que los hubiera hecho, no sabemos, porque un penal lo pitan, pues que lo haga, puede que no lo haga. El rifle Andrade pitaron un penal, lo cobró y se lo tapó el arquero de la queda. Entonces, lo del penal, pero hay muchas posibilidades de que se pueda hacer el gol. Eh, y fuera de eso, el primer gol de los paraguayos, hay un empujón contra el rifle Andrade de McAllister. ¡Pum! Lo empuja McAllister y el árbitro omite la infracción y de ahí nace el gol de los paraguayos. Entonces, en parte, eh, Puede que eh, tiene razón o no la tiene, eso lo vamos a analizar en algunos momentos porque vamos a escuchar qué fue lo que dijo el técnico del equipo atlético nacional. Entonces, promuevo ya la polémica, el debate, voy saludando a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar, que está eliminado también del torneo. está Usted no está en copa, maestro. Usted está eliminado. No haga mucha fiesta. Y, y, y me contaron que lo vieron vendiendo paraguas, señor Osorio, no, del Medellín. Bienvenido. No, no, no, no. no, pero esto aguacero. Ya <risa> señor Osorio, bienvenido. Hola, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Bueno, me gusta su, su humor, pero lo que pasa es que aquí en Medellín eh, estamos inundados. Se inundó el poblado, <risa> las palmas... Medio Medellín estuvo inundado este fin de semana. Pero si usted quiere que arranquemos por Nacional, sí, vamos a arrancar por, por Nacional. Nacional. Mire, el señor Guimaraes, el señor Guimaraes, sí, no aprende porque no tiene autocrítica. En el último partido le echó toda la responsabilidad al árbitro del juego. Sí, el árbitro se equivocó. Claro que usted exageró, Rafa, cuando dijo tres penales. Yo vi uno muy claro sobre el Rifle Andrade, ese sí lo tengo muy claro. Era penal, era penal. Los, los, los, otros, los otros son discutibles. Ese sobre el señor Rifle Andrade, muy claro. Pero un técnico serio, un técnico que se respete, no puede salir en la rueda de prensa a endilgarle toda la responsabilidad al árbitro. Primero tiene que decir que el equipo jugó mal, tiene que reconocer que no hay juego, tiene que re reconocer que los cambios malos, los cambios mal hechos, cuando sacó a Rovira a mí me parece que desbarató el equipo, sigo pensando eso desde el día del partido, la que Rovira no podía salir, porque mire, yo no saco a Rovira por una razón, es el que da el equilibrio, marca la diferencia precisamente en la marcación, y si yo en el momento sí necesito ataque, pero no me puedo descubrir en defensa y necesitaba dejar libre al volante de apoyo, al volante llegador, que es el señor Baldomero Perlaza, ahí se equivoca, porque de ahí en adelante Baldomero Perlaza no se pudo ir al ataque porque él no sabía qué hacer, porque tenía que, tenía que marcar, así que el técnico muy equivocado en este partido y esperábamos que el hombre dijera, sí, me equivoqué en los cambios, me equivoqué en la estrategia, me equivoqué en tal cosa, y absolutamente nada de eso. Y lo peor, endilgarle, echarle toda la culpa al árbitro del juego, que sí se equivocó, pero un técnico serio no hace eso. Un técnico serio primero hace la autocrítica de las equivocaciones que tuvo en el juego. Y tampoco echarle la, la responsabilidad eh, al vuelo, que muy cansados, que estresados, no, tampoco. Un técnico serio tampoco hace eso. Así que, muy equivocado el señor eh, eh, Guimaraes. Aparte, sí, lo que sí pudo haber dicho él, que algunos jugadores bajaron mucho en el rendimiento, eso sí lo pudo haber dicho, pero él no toca a los jugadores, jamás toca a los jugadores. Para él, el equipo funciona perfecto, es un relojito, tanto en defensa como en ataque. Así que me parece que el señor Guimaraes... Dijo sí. todo eso, bueno. Sí, diga, escuchemos un momentico a ver, eh, a ver qué fue lo que dijo Guimaraes. Sí. ¿Qué fue lo que dijo Guimaraes? Le echó la culpa al árbitro, pero también al vuelo. A ver qué fue lo que pasó. ¿Qué dijo Guimaraes? Hasta el partido primero lo condiciona totalmente todas las decisiones arbitrales. El partido se descompone después de la segunda expulsión, la, la expulsión de nosotros y al quedar con 10 de rival. Ahí sí lo da un control del partido. Pero era, era evidente porque nosotros teníamos que ir con todo. Esos no, no, no. partidos son partidos muy diferentes. Son partidos en donde eh, el rival, en este caso específicamente el rival, eh, hace un bloque muy bueno. Eh, y que nosotros ante ese bloque muy bueno teníamos que escoger muy bien... Eh, las opciones para poder doblegarlo. Entonces ahora tenemos tres partidos este, estamos, vamos a ser de los pocos equipos en Libertadores que vamos a jugar de seis partidos prácticamente cinco de visita. Eso no, no, es, eh, no es fácil. No es fácil. Eh, este, y aún así hoy nosotros estamos totalmente vivos en la, en la en la clasificación tenemos un rival que ya se fue adelante pero después la lucha eh, contra los demás está abierta totalmente abierta, tenemos tres partidos vuelvo a insistir infelizmente este, de tres partidos en casa probablemente vayamos a jugar solo uno, eso es, es una situación totalmente eh, Fuera de, de, de todo, eh, planificación. Y ahora lo que tenemos es que buscar los puntos para que nos den la posibilidad de clasificar y estamos vivos, por supuesto. Bueno, ahí teníamos al profesor Alexander Guimaraes, pues al final en la rueda de prensa esgrimiendo los argumentos de por qué perdió el Atlético Nacional. Para unos eh, les Justi parece que está bien. ¿Justificable o okay. qué? Es justificable, para otros no. Don Augusto Velosa, buenas noches. ¿Usted qué piensa? Hola, don Rafael. Compañeros televidentes, ¿qué tal? Eh, a mí me parece que es el resultado de eh, una cantidad de cosas que han sucedido a lo largo del torneo, ¿no? Guimaraes es, es ensayo, error, ensayo, error. Eh, que dos delanteros, que dos volantes recuperadores, que no, que tres volantes recuperadores, que un solo centro delantero, que este lateral tiene que salir, el otro no tiene que salir. Una cantidad de ensayos y yo creo que ahora que se enfrentó a un equipo serio, como Argentino Junior, realmente se, se, se vio amarrado Atlético Nacional. Yo no creo tanto por el tema arbitral, Rafa, aunque por supuesto influye en determinado de momento, pero es que a lo largo del partido. Ah, no viste los penales. Óigame, pero a lo largo del partido sí se ve. No fueron como el argentino Junior, amarraba a Nacional, lo presionaba, no le dejaba espacio. Es, el tema es, bueno, ya que jugó Nacional. ¿Dónde hubo los revulsivos cuando terminó el primer tiempo? A lo largo del partido, en la mitad de cada tiempo, ¿hubo cambios eh, radicales como para cambiar eh, el, el recorrido del compromiso? Sí, puede que los. Eh, como usted dice, eh, eh, Rafa, yo no sé si ese árbitro pita, pita el penalti y lo marca o no lo marca, ¿no? Como usted dice muy bien, lo del rifle frente a la equidad. De todas maneras. cuántos vio? Yo vi uno nomás. Yo vi tres. Ah, yo bueno. también vi tres. Perfecto, bueno. O sea, yo vi tres faltas, dos súper claros La, la referencia uno... es muy clara. La bueno, falta sobre el rifle sí es muy clara bueno, para penal. Eh, Pero dentro de todo el contexto, Rafa, es lo mal que están nuestros equipos colombianos. Estamos metidos dentro de un contexto general de Copa Libertadores de América y Sudamérica, Rafa. Estos momentos eh, nunca había ocurrido un solo triunfo en los primeros 12 compromisos de Copa Libertadores. Un solo triunfo, que lo, lo tuvo Atlético Nacional. Cuatro equipos colombianos están ubicados en las últimas posiciones de su grupo. Por ejemplo, Junior Santa Fe de últimos en su grupo. Eh, América de últimos en su grupo. Tolima de últimas en su grupo, equidad de penúltimas, pésimo. Nunca nos había ido tan mal en Copa Libertadores y Sudamericana a través de la historia. Y en la clasificación de los últimos cinco años pasar equipos colombianos a cuartos de final somos el séptimo país más débil del continente. nos están superando hasta los equipos de Bolivia. ¿Cómo será? Da una situación catastrófica. ¿Qué le pasa al fútbol colombiano cuando vamos a, damos un paso a nivel internacional, Rafa? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, eh, Don Juan Diego. Eh, ¿Usted qué piensa de todo lo que dijo Guimarães? ¿Usted? ¿Cuál es su concepto, su opinión de, de, de lo que está viendo Nacional ¿Está de acuerdo con en Guimarães? este momento? Claro, buenas noches, saludos para usted, para todos los televidentes. No, es que nunca estado de acuerdo con ese señor, que este señor es, es, es un comodín. Yo le he dicho que es un acomodado de, de, de, de, de marca mayor. No he conocido a una persona que saque tanto, tanta excusa para justificar un mal rendimiento y un mal juego. Sí, está bien, es que los penales existieron. Sí, hubo penal contra el Rey de Andrade, clarísimo, es verdad, eso es innegable. Pero, señor, ¿dónde está el revulsivo que hay que aplicar para que el juego que usted tiene en ese momento se acomode y sea un poquito más influyente de acuerdo a lo que está pasando en el partido? Si usted tiene un juego por debajo, está perdiendo el compromiso, ¿por qué razón no aplica un revulsivo? No, el equipo se queda igual, jugando a lo mismo. Jugando a la misma, a la misma y a la misma tónica que hace, que, que ha propuesto ese técnico. Y enseguida, por eso le digo Rafa, yo no estoy de acuerdo con el tema cuando él habla de la justificando y yéndose por otros, por otros caminos para encontrar la justificación al mal juego de Atlético Nacional. No, no, eso es, eso, eso es algo que ha dejado y me parece a mí eh, en el hincha una preocupación. Recuerdo hace unos días cuando unos hinchas decían. No, pero es que Nacional está ganando, es que Nacional es el líder del torneo, es que Nacional está... Sí, eso, eso, eso es innegable, pero el juego, el juego, llegará el momento en que empieza a cobrar y ahora le está cobrando, desgraciadamente, Nacional en Copa Libertadores de América. Puede hacer, puede hacer que este camino se recomponga, puede hacer que este camino tome otro rumbo para Nacional en el tema positivo, en el tema juego, en el tema corrección de niveles de jugadores, hay jugadores que no están para jugar, jugadores que no están para este Estatético Nacional. Entonces, ahí es donde tiene que estar la mano del técnico. Pero es que según me contaban por ahí, ese señor es, ah, no, no, usted quiere jugar. Ah, no, usted va a hacer esto. Ah, no, no, no, no. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, yo te pongo a jugar, pero, pero si sí, dale, no te preocupes, y, quién te y la, contó palmadita eso? En el, la palmadita en el hombro y no te, te preocupes. Entonces, si uno comienza a trabajar con esas premisas en un equipo de fútbol donde hay que exigir, hay que exigir en dónde estamos. Y a un Atlético Nacional que ha hecho una inversión tan alta que ha hecho una inversión para protagonizar Copa Libertadores y para protagonizar Torneo Colombiano. Ya está eliminado el Torneo Colombiano y ahora la Copa Libertadores, ¿qué? Entonces, son ese cúmulo de situaciones que se están presentando a nivel colectivo e individual en Atlético Nacional y donde el técnico parece no influir en ello, es, el que, es la gran preocupación del equipo verde. bueno Usted qué dice, señor Lavoa? usted quién le contó o qué? ¿Quién le contó? No, a mí, no me ha contado <risa> nadie y cuando me cuentan yo traigo la fuente, fuente certificada. Pero bueno, cada quien responde por lo que dice. Hola, don Rafagol, el saludo cordial para usted, para los televidentes e internautas, porque este programa también está en el Facebook Live Rafagol al aire en nuestro canal de YouTube, por... el Superdebate Debate Rafagol. Canal de YouTube. Y claro, en nuestra, recuerden nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Lo primero, yo empiezo a coger el toro por los cachos. A ver, pues... Y comienzo a hablar del tema de los directivos en Colombia. Primero, un mensaje para el señor presidente Iván Duque, que seguramente, porque este programa lo ven en todo Colombia, señor, no estamos para pensar en Copa América. Estamos es para definir el país. Y por más que uno, durante mucho tiempo, esté transmitiendo fútbol y le encante que lleguen los campeonatos, no estamos para Copas Américas. Segundo... Directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, que ustedes son los que arropan los directivos y los equipos en el fútbol colombiano, ¿ustedes dónde están? Porque no solamente fue a Nacional, fue a Junior, fue a Santa Fe, fue a Equidad, jugando por fuera del país. ¿Y dónde están los directivos? Tercer punto, ahora sí voy con el técnico Guimarães. Mire, Rafa, uno viendo esa rueda de prensa, me disculpan, Ajá. pareciera que Guimarães no fue ese técnico de Nacional, sino de un equipo de mitad de tabla hacia abajo. Porque en Nacional, claro, hubo penales, el árbitro no pitó bien, el viaje, pero estamos hablando de Nacional, estamos hablando de un equipo grande que a través de la historia, si no lo sabe señor Guimaraes, se sobrepone a muchas situaciones, por allá recuerde Rafa la historia en el 90-91 donde usted siguió Atlético Nacional en condición de visitante casi llega a la final y no jugó en Medellín, jugó en Venezuela y se supo reponer, y qué pena Augusto, Ojalá este técnico tuviera ensayo-error, ojalá pudiese experimentar, ¿Por qué lo hizo en el campeonato con Alves y Duque los dos titulares, porque se acomoda, él quiere tener a los dos y no puede. Pero después de ahí, ¿cuál es el cambio del técnico? Sacó a, a Duque para meter a Alves. Ese es el revulsivo-ofensivo. Estoy de acuerdo con don Gustavo. Este señor le falta estrategia, porque cuando las fichas no estaban bien, ante Argentinos Junior, ante el bicho, que el bicho picó a Nacional, había que ser un revulsivo. Sacó un volante ofensivo por otro ofensivo, un centro delantero por otro centro delantero. Y señores de Nacional como banguero, si va a la Cruz Roja, no los atienda, porque usted no está para donar sangre. Hay jugadores en Nacional que les falta sangre como banguero. ¿En el Tolima era otro? ¿En Nacional no es el mismo? ¿O será que hay que darle lechona? Don Rafa Golinares. Bueno, sí, esa es la situación eh, y, y el panorama que está viendo el equipo atlético nacional. Eh, lo que hay una noticia de última hora con relación a lo que decía el profesor Guimarães, ahora nos toca jugar todo de visitante. No, el partido del miércoles la Comebol le aprobó Pereira, o sea que este miércoles As... va a jugar el partido sí, es aquí sí. y no allá. Haya... Hasta ahora. ¿Hasta ahora? Ha, ha, hay que decir que hasta no. ahora porque esto sí, cambia. Mire, mire, la Conmebol el día viernes eh, decretó que los partidos de nacional contra el nacional de Uruguay en Pereira el miércoles a las 9 de la noche. Que Junior recibe a River en Barranquilla en las horas de la noche. Y América recibe también al rival que le toca en Barranquilla, Estadio Romelio Martínez. Pero digo yo que hasta ahora, porque pongo un signo de interrogación mm. para el partido de River con Junior, porque como River es el consentido de, de, la, la, Colmebol, de la Colmebol, bien dicho por el presidente Independiente Santa Fe, hecho que creó mucha bronca entre los argentinos y la gente de la Colmebol, y es más, estaban que lo llamaban a descargos, desde Argentina he leído en las últimas horas que el partido de Junior contra River podría ir para Quito o Lima mm. esa es la última noticia bueno, yo, uno no entiende si, si aprobaron jugar aquí el partido de Nacional en Pereira y el de Santa Fe ¿por qué no le aprobaron el de Junior? ¿cuál es el problema? Bueno, las amenazas del, de los barristas del Junior, Rafa en momento, no, no, contra Flamengo, no. contra Fluminense. Es porque River... Hubo, hubo amenazas no, es porque River. De los hinchas de... de no, no, de... eso no es por eso, es Pero porque no. River, es no, River, no. es River, es contra River. Claro, el River, River manda, y si River se niega a venir a Barranquilla, le ponen el partido donde ellos quieran. Pero le digo una cosa a Gustavo, oiga, River manda más y no se mete en la pelea, deportivamente hablando, el señor Ramón Ay. Yesurún. Porque Ramón Yesurón, presidente de la federación, juniorista más no poder, mm. que ha defendido a Junior a través de la historia. Shh. Calladito, ni con su Junior, señor Yesurón. Mm. Lamentable, por, ego, por eso sigo insistiendo. Directivos del fútbol colombiano, me pueden decir la voy, ¿usted por qué no toca a Juan David Pérez? Claro, hay que hacerlo. Pero de encima de Juan David Pérez, hay alguien que los arropa. Y les doy el dato: si Nacional no hubiese viajado a participar en Paraguay ante Argentino Junior, la sanción era de cinco años y jugar en Copa Libertadores Nacional de Montevideo elevó el viernes por la mañana Rafa una petición a la Comebol para no querer venir a Colombia sin embargo por la tarde le aceptaron Pereira, aceptaron venir a Pereira entonces ahí hubo gestión de Nacional. No, no, aceptaron venir a Pereira, no, fue la conmebol, fue la Conmebol, eso. Fue la, la, que conmebol la, plaza, la que obligó a Nacional de Montevideo. Plaza, porque obvio. entre otras cosas, mire, esto es Yo sencillo, Rafa. Eso. Esto es sencillo. Aquí en Sudamérica mandan brasileños y argentinos, ni siquiera Uruguay. Así Uruguay haya sido campeón del mundo, así Uruguay haya sido campeón con Peñarol y Nacional de Copa Libertadores de América, no mandan en este momento, no tienen peso en ninguna clase. Mejor dicho, tenemos más peso nosotros que los uruguayos, la verdad. Pero, Diego, pero Argentina, razón? argentinos y brasileros sí mandan, hacen lo que les dieron no a con la usted No cree que el presidente de, con nacional, la, con de con nacional. nacional, don Gustavo de Moli, al guito a la gente de Nacional, listo, tuvieron que viajar a Paraguay. Pero algo debieron a, haber hecho, porque mire, el partido se va a jugar en Pereira, hay que darle al guito también a, a la gente nacional. Que los señores de la Federación de, de, y de Mayor no hacen nada. Diga. A, diga la voz que darle. Hasta ahora, hasta, hasta ahora, porque si mañana, mm. si mañana cambian el escenario, porque aquí puede pasar cualquier sí, cosa. En este, en, esta, en, en este orbe puede pasar cualquier cosa, así que se, nos, nos bueno, lavamos las manos. Por ejemplo, como las noticias, no, como Rafa. las noticias, eh, muestras, están rodando en el mundo entero, porque aquí, aquí las noticias malas son las primeras que se muestran y corren. Uh -huh. En estos momentos, si están viendo las imágenes de Cali hoy, Mm. Realmente no creo mm. que se animen a venir Exacto. Cuando muercen las imágenes de Cali hoy Lo que pasó hoy sí. en Cali que es terrible Militarizado por eso, Cali Por eso decía hoy lo, lo de Salomón Por eso inicié con lo de Salomón Con las palabras de mm. Salomón De que cuando no hay un buen gobierno La nación fracasa Pero en la multitud de los consejeros Está la victoria, está la sabiduría Eso es lo que necesitamos Que ojalá salga gente que apoye, que ayude al presidente y salgamos, pero después de esas imágenes de hoy, yo creo que de pronto mañana nos dicen, Nacional, a primera hora el bueno, charter, el, mire, mire el charter para irse a Montevideo. Mire, pero mire, debe viajar mire, mire, por lo mire, menos a Perú-Ecuador, más claro, cerquita, claro, Rafa. Claro, mire, me escriben de Pereira en este momento Dice, mire, siguen los bloqueos, no hay gasolina en Pereira en este momento, o sea, El viaducto está cerrado y la Romelia, vía de Manizales a Pereira y, y Armenia, está bloqueado. En dos Quebradas, donde ponen dos camiones en ese momento y, tapon, ah, y taponan ah, todo usted Entonces, fue el que aseguró eso, que el partido es, se jugaba en Pereira. Por eso ahora nos con este cuento. Por eso es el día. es increíble, oiga. El señor hace un momento este dijo. A la puedo asegurar que el Partido Nacional no, y Nacional de Montevideo se juega no, no, en Pereira De acuerdo a lo que dijo no, la Conmebol sí. Yo por eso puse el signo de interrogación Y usted acaba de clavarse no, no, el cuchillo no, no. diciendo no, no, no, no. que le informan desde Pereira Que el viaducto está cerrado no, no, pero, y que, las, pero, pero, y y que está creado. sitiado en Pereira ¿Cómo pero, pero, pero, también Rafa dio, Entonces, pero también ah. Rafa dijo una cosa eh, entre el aeropuerto de Pereira y el estadio no está cerrado entonces se podría realizar hoy hoy se podría eh, realizar eh, ese usted tema sabe cuán, ay, la ay, distancia ay, oh. que hay del aeropuerto de Pereira al estadio es como es muy corta sí cortita sí, unos sí. Unas siete cuadras. sí lo mismo pero, pero lo, lo, no lo mismo le dijo lo mismo le dijo Junior y le dijo Nacional a la gente de Conmebol eh, señores nosotros garantizamos la ida del hotel a, hacia el estadio pero los señores de River se negaron y los señores de, de Argentino Junior también. Entonces, día día. lo más aconsejable en estos momentos es que Nacional tenga las valijas sí. listas porque lo más probable es Otro que le toque volar sí. en vuelo charter mm. nuevamente a jugar en... Claro. Quito, no sé, ojalá, ojalá le acepten una plaza más cerca, a Ecuador, Perú. Es que Ahí a debe estar la ¿no? gestión sí, de Nacional, sí, Rafa. Sí, sí. La gestión de Nacional es listo. Aquí no se puede en Colombia, entonces. Que se juegue en una ciudad y en un terreno donde Atlético Nacional no tenga ese viaje tan largo porque llegó a Paraguay a eso de la una de la mañana para jugar ese día en la tarde. Ahí está la gestión, señor presidente. No en Pereira, listo, pero que jueguen en Perú, en Ecuador, más cerquita. O Panamá, ahora o ahora no los vayan a poner a jugar en Brasil que y que Nacional. Panamá, Liga, Nacional, Liga, Nacional. Tuvo que haber expuesto, Miami. Nacional tuvo que haber expuesto el tema que le ocurrió ahora con esta decisión que tuvo Comegol de desplazar el equipo a, a, hasta para, hasta para Asunción Paraguay y a Nacional fue de los más engorrosos organizar en cuánto tiempo tuvo que organizar ese charter, en cuánto tiempo organizar la logística de traslado del equipo. Y seguramente esta gestión que se ha mostrado a ellos, ¿vale, señores otra vez nosotros no estamos en capacidad, esto acaba con un club, nosotros necesitamos que la Conmebol también se preste y favorezca en el sentido de la localía ante los problemas que hay. Para jugar los partidos de local, entonces un país allá se va a cerquita, ahí donde pueda llegar el, el, el equipo colombiano, pero falta ver qué decisión y qué manejo está dando Nacional al tema este de la localidad y más con lo que se está conociendo ahora en la ciudad de Pereira. Bueno, mañana conoceremos, eh, ya está aprobada la plaza, pero habría que esperar, habría que esperar mañana, a ver, porque las noticias de acá no son nada alentadoras, las imágenes que ruedan a través del mundo de lo que pasó hoy en Cali sí dejan muy mal parado el país. Ahora, también depende, pues, eh, la acuciosidad del gobierno, del ¿no? presidente, de los mandatarios, de reunirse con la gente y, y, y solucionar los problemas. Eso también ayudaría. Vamos a hacer la pausa y después de la pausa vamos a elegir el jugador de nacional del semestre. Y vamos Liga. a calificar a los técnicos de nacional y de Medellín, los jugadores de nacional. ¿Cuál fue el mejor jugador de nacional del semestre? cuál de lo que va en el, ¿El campeonato K. cuál es el mejor jugador del Medellín pero también cuál es el jugador o los jugadores que decepcionaron en Nacional y Medellín esto después de la pausa comercial permiso, ya regresamos ya vuelve el super debate por Teleantioquia Tu trámites Club. Anticipa la renovación de tu licencia de conducción. Antes 250 mil pesos, ahora 180 mil. Llámanos al 448-5151. Agenda tu cita en el WhatsApp 311-394-5795. Cursos de conducción en todas las categorías con financiación. con tu Trámites Club. 30 años a su servicio. Belén Parque. Carrera 76, número 3263. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia.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 La nueva brocha Goya con sistema monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Innovamos. Bot CTL. Servicio de taxi vía WhatsApp. 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro A mi paso lleno, lleno de leche colanta De los campos y sábanas de mincas colombianas No me den leche extranjera Para mí no es la primera Por eso yo siempre quiero lo no de mi tierra lechera me siento de tomar leche colanta Colanta Ahora Flamingo financia tu curso de conducción de carro y moto. En Conduct Trámites todo es posible. Acércate a nuestra sede en la carrera 76, número 3263. Teléfono 448-5151 o al WhatsApp 311-394-5795. Recuerda, 311-394-5795. Te esperamos. Conduct Trámites Club, 30 años a su servicio. Bello le apuesta a mejorar sus vías para una mejor movilidad y mayor seguridad. Con una inversión cercana a los 1.114 millones de pesos, la Secretaría de Obras Públicas ha intervenido 560 afectaciones en la malla vial de la ciudad, 5.740 metros cuadrados intervenidos en varios sectores del municipio. Juntos seguimos construyendo el Bello que queremos. Si sí, viene de la FLA... La etiqueta no se despinta si la raspas. Si no es así, es adulterado. Identifica el licor adulterado y exige siempre el licor legal. Una campaña de la Fábrica de Licores de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. Gorras y Sombreros Curazao, Bolívar, Entre Amador y Maturín, 320-674-6609. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Estamos presentando el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Les quiero decir que este debate lo emitimos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde en 910 a.m. en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande y por todo el ar y a través de Facebook Live Rafa Gol al aire, de YouTube en Rafa Gol Linares y en nuestra emisora virtual www.rafagol.com, una emisora 24 horas ahí usted nos puede sintonizar. Bueno, vamos al tema. Eh, a esta hora hacemos ya un balance de cómo le fue a los jugadores, cómo le fue al técnico, tanto de Nacional como de Medellín. Comencemos con Atlético Nacional, que estamos calificando Atlético Nacional. Pues hoy, y nos ha, no nos ha podido todavía acompañar el, hombre, el dueño de este puesto, que lo estamos esperando, al guerrero, al león, don Luciano González, ¿de un abrazo, sabemos eh, por la situación que ha estado atravesando, eh, por la muerte de su hermano Luis Alfonso que lo ha quejado bastante, pero Luciano acá este supuesto, acá lo estamos esperando, por eso no lo hemos quitado está vacío, porque lo estamos esperando, pero Lu Luciano votó, ya votamos, a ver, vamos a votar Luciano ya nos dio la votación para él, comencemos por Nacional, ¿cuál fue el, el mejor jugador de Nacional? A ver, vamos a ver el mejor jugador de Nacional, don Gustavo Osorio. No, el mejor jugador de Nacional indiscutiblemente fue Rifle Andrade, el, el jugador más regular del semestre fue Rifle Andrade, porque también yo podría votar por Duque, por Jefferson Duque, pero no votó por él porque él tuvo partidos en los cuales lo sentaron por bajo rendimiento. Aún así salió goleador del fútbol colombiano. Voté entonces por el Rifle Andrade como el mejor jugado, jugador sí. de Atlético Nacional en este semestre. De la liga Y por Duque no podía votar porque usted lo hizo en las elecciones pasadas o sea, como está el país lo hizo ver, dale señor Velosa sí, correcto, el Vallecaucano Andrés El Rifle andrá lejísimos el mejor jugador del Atlético Nacional y nosotros calificamos después de cada compromiso Rafa tiene las calificaciones sí. y ese hombre no ha bajado nunca de 7.0. no, no, no si sí hubo partidos donde no, se rafó, pero no. claro <risa> sí, no, Lo o sea, sí. le, le pero muestro o sea, mañana ¿sabes? ¿sabes? pero si no, se no, la mañana miramos. No, no, pero, ese pero no, generalmente no, era ese. el hombre de mejor calificación eso sí, sí, sí, sí, sí. Sea, sí indudablemente no muy bien el rifle Rafa bueno usted Juan Diego cualquiera dirá Rafa que ese muchacho y mosquera por revelación de Atlético Nacional por el semestre que hizo y que se constituyó una revelación del equipo pero es que hay que mirar también el aporte en cuanto al tema de, de, de, de regularidad. Y la regularidad la tuvo todo el semestre el rifle Andrade. Y para mí fue eh, Andrés el rifle Andrade el mejor jugador de nacional del semestre. Bueno, y ahora sí, usted tiene el voto, señor Lavo, de Luciano y el suyo. Sí, A ver, ¿cómo es esa votación ahí? Pues yo quería decir, o no quería decir los de Luciano, pero donde manda capitán no manda marinero. Luciano dice que Valdomero Perlaza es eh, el mejor de Nacional en, en la Liga, en el sí. fútbol colombiano, porque estamos calificando la Liga, porque no se ha terminado sí. Copa Libertadores claro. para Nacional. Entonces, apunte ahí, Luciano, Baldomero Perlaza. Sí. Y yo voto por Jefferson Duque. En este momento es el máximo goleador del fútbol colombiano, lo tiene Atlético Nacional. Y yo siempre he dicho que con números nadie pelea. ¿Quién va a pelear con tantos goles de Duque? Yo pongo a Jefferson Duque como el mejor de Nacional en la Liga Colombiana que ya está eliminado el verde. Bueno, y según esa votación, señor Lavo, entonces, ¿cómo le quedó el dato? El dato quedó, señoras y señores, el rifle Andrade. ¡El rifle! Ahí está. Fue el jugador del semestre de Nacional. El semestre. Por en el gran equipo, ¿no? En la, en la liga, liga, porque Libertadores no, no, ha, terminado no ha terminado para terminado, Nacional. Sí, en la liga. Correcto. Muy bien. Pero para mí también en la, en la Copa Libertadores sí, es sí, el mejor. Sí, sí, para mí en el campeonato, en la Liga correcto. y, y, y en Copa Libertadores, bueno, para mí pa. el, el rifle Andrade. Ya estaremos en su tiempo. Entonces, Muy bien. Eh, hemos, hemos elegido acá del jugador, no sé, los cibernautas. Nos, me gustaría que nos dijeran los cibernautas para ellos. Pero eh, eh, bueno, mañana lo hacemos en radio sí para ver qué, cómo votan en YouTube, en Facebook Live, los eh, cibernautas. ¿Y en Twitter? Y en Twitter. Uh -huh. Por Twitter pueden votar ya mismo. Sí, ¿Qué? claro. Ya, que voten ya. A ver. El mejor que, de para, la. Que, que de para, la para ellos, que para nosotros quedó así. Con tres votos del grupo, con tres votos. Eh, el, el rifle. El rifle Andrade. Y con un voto, el, val, el voto de Luciano, que fue Baldomero Perlaza. Y el señor, el, el quien la vo, votó, por Jefferson, el eh, Duque. Eso Diga así. nombre y apellido, por favor. Claro. Por eso, no, Jefferson es que, bueno, aclare, Jefferson Duque, decir Duque se confunde el país. Decepción. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los que decepcionaron en Atlético Nacional. Usted también tiene el voto de Luciano, ¿cierto, la voz? Bueno, sí. Bueno, entonces ya voy. Guárdelo allá. Téngamelo ahí. Guárdelo <ríe> porque. Eh, <ríe> a María, no, no, no. Téngamelo ahí. Sí. Señor Gustavo Osorio, para usted, ¿quién sí. decepcionó sí. en Nacional, en la Copa, en sí. el... Liga, en la Liga? Sí, si tenga bien guardado la O ese voto de Luciano, porque yo creo que a más de uno le va a dar infarto por el jugador decepción que va a votar el señor González Sequea. Para mí la decepción. De Atlético Nacional está en dos jugadores, Banguero y Alves. Pero voto por Alves como la gran decepción de Atlético Nacional porque un goleador es traído y contratado para hacer goles. Y el señor no los hace. Ay, le fue el loco Alves, ¿cierto? Mm, sí. Bueno. Eh, señor Augusto Velosa, para usted, ¿quién fue la decepción bueno, de Nacional este año? Empezó en el Cúcuta, pasó al Unión Magdalena, Deportes Tolima, Huila Tolima y llegó al Nacional banguero ¡Qué desastre! Porque es que, es que el uruguayo en algunos partidos como mediapunta aceptable, aceptable, ¿cierto? Apenas ha marcado dos goles y se trajo como goleador. Pero lo de banguero en ningún partido, en todas las calificaciones promedio cuatro puntos, es impresionante. ¿Cuál es la función de un centro sí, delantero? Creo el loco ha marcado tres goles. Tres goles. ¿Pero cuál es la función de un centro delantero? ¿Entrar y salir o qué? Entrar y salir, porque mientras ah, a Gengelo que ¿no? lo dejaban adentro del área, a este lo sacaban casi como media punta. Ah, ah es que ellos dos ah, todo el campeonato no, jugaron muchos partidos y juntos. Él reemplazó a Duque en unos partidos y no En muchos partidos ¿en su opinión. Sí, señor. ¿Vanguero quiere el o Vanguero, Bueno, señor. Bueno. Banguero, para usted, Juan Diego Arroyave, póngase la mano en el corazón y responda usted pregunta por va, la Liga, ¿sí? ¿sí? Va a votar por Vanguero porque, no, ¿va por por sí, sí, sí. porque él es uruguayo. Va a votar por vanguero porque él es uruguayo. No. Me ah. condiciona mi voto, señor. me condiciona mi voto. Yo, yo, yo, yo tengo mi concepto y tengo mi criterio Usted es uruguayo. A mí no me condiciona ni me diga qué tengo que decir. Sí, sí. Usted, ¿Usted, yo le digo algo. No, no, no, no. Usted, sí. usted, ¿sí? usted, ¿Usted nos ha dicho. que es de una molestacioncita. Usted nos ha dicho que se vino a vivir a Colombia, pero nació en paso de los toros. No, no. No, señor. Que nació en Paso de los Toros, eso, eso dice él. Aquí, aquí ¿Ah? me están escribiendo que es que Luciano le mandó el papelito. Ah, ¿no? ah, mire, para mi concepto, el jugador de excepciones nacional lo contrataron para hacer goles, lo contrataron ah, como eso, goleador, eso. dos goles hizo en la liga, sin contar el de Copa Libertadores, dos goles y es un balance pobrísimo para un jugador Ay. costoso que se gana un dineral y más con las, eh, lo que rodeó la llegada de este jugador al equipo atendido. Sirvió la presión, pero de aquí en adelante usted va a perder la amistad de Luciano. Ven. Bueno. Oh, lo dudo mucho. Eh, sí. A ver, Muy difícil. voy con el que en la voz, que tiene, vote, eh, usted tiene el voto de Luciano, sí. y luego conocemos su, su voto. Bueno, a ver, voz. el de don Luciano, porque me va a tocar a mi hombre dar este voto. A Para ver. don Lucia, Lu, Luciano, Luciano es gran fermo. Jefferson Duque dice no, no, no. Luciano que no, no, es la decepción no, no, de Atlético no, Nacional no, no, no, en la Liga del no, no, Fútbol eso, Colombiano. Mire, mire, primera no. vez en la vida que exijo la roja a distancia. Sí, que la roja sí, sí, sí. distancia hermano ¿Cómo va no, no, a decir no. que la decepción de Atlético Nacional, el goleador del fútbol colombiano, ni siquiera es el goleador de Nacional, es el goleador del fútbol colombiano? Yo sí protesto ese voto, así el voto no, sea, no, pues, pero sea democrático. Como, pues, como estamos en una democracia y esto no. es una votación, la roja ni la amarilla caben, no caben en estos momentos. Ah, Debo de defender dentro sí. de ocho días. No, no, no yo creo no, que él no, se no. equivocó. No. Estamos, votando no. por, estamos votando por Duque... Por, eh, por el padre que votó por el otro Duque. Ah, las, Está, miras, dice miras. que Jefferson Duque, pues yo hay que respetarle, pero es el voto de él. <coughs> dice que para él es la decepción Duque. Eh, ¿Y su voto, Elkin? Pues, hombre, mi voto eh, por costo-beneficio, porque uno habla de decepción de esa persona que llega a un equipo y uno pensaría que le, que le iba a ir bien. Y le fue como los perros en misa, con mucho respeto Alves, y sobre todo que es que Alves no solamente oyó este dato, Rafa, fue la decepción futbolísticamente hablando, sino que eso fue el florero de Llorente. Sigo insistiendo para la salida del presidente. Sigo insistiendo. Entonces, señor, la cómo quedó la votación? Pues la Bien. votación de los integrantes de Rafagol Radio y Televisión, vea, oiga, a Alves es tan buena gente que nos dice todo sí, bien sí, como el Sí, Nos pie. sube el pulgar y nosotros <ríe> lo bajamos. Tres votos para Alves. Le sigue Banguero, don Augusto Velosa y Jefferson Duque, don Luciano González. La gente que vote a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rafagol-Linares en el Facebook Live, porque durante esta semana estaremos haciendo el sondeo con ustedes. Vamos a seguir haciendo. Eh, hasta ahora, ¿qué dice la gente? Va ah, mirando la voz... Eh, eh, así quedó. Ahora vamos con el técnico. Vamos a ver el, los técnicos. ¿Cómo le fue a los técnicos? ¿Y, ¿Y cuál la votación y el puntaje para el técnico? Vamos a calificar los técnicos. Y estos los calificamos a nombre de la moto. ¡La Boxer! Llegó la hora de que te montes en tu moto Boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno. Vamos a calificar los técnicos. A Guimaraes, a Guimaraes. Comencemos a calificar a, a Guimaraes. Sí. A Guimaraes, de 1 a 10, ¿usted de, cuánto le da, señor Gustavo Soto? De 1 a 10, si lo calificáramos por haber cla, eh, clasificado, clasificado a finales, siendo primero en la liga, le tendría que poner 8 puntos, pero como lo eliminaron en semifinales, entonces yo le bajé a 5 puntos. Le puse 5 puntos al señor Guimaraes. Bueno, eh, ¿cuánto le dio? Cinco. Cinco. Señor Augusto, téngase la finura de calificar al técnico Guimarães. Rafa, fue el mejor técnico en el todos contra todos. Ah. Y falló en un partido así, en el del playoff final. Ah, en eh, nada. El mejor <risa> en producción de falló goles. El más importante. Menos goles en contra. Gano casi todo, para mí, ocho puntos. ¡No, hombre! No, no, no, no, no. No, hay que... Todos contra todos. Si aquí pidieron todos, si aquí pidieron Roja, fuera, fuera, hacer No, no, no, no. No, no, no, porque cada uno está en libre. No, no, no. La defensa más grande, Rafa, por eso yo advertí, le pongo ocho puntos por haber clasificado primero en la fase regular de todos contra todos, pero después, hermano, decepción. Los hinchas de Nacional están decepcionados con Guimarães en la Liga, sé, lo eliminaron. Y, ay, y peor, lo eliminó un equipo chico como el Equidad, hombre. Yo, Yo sé que está emocionado oh. con millonarios. Hoy hasta me invitó a almorzar Sancocho de gallina, yeah. pero no estamos votando por gamero. Pero, ¿Cuál es su... Guimarães? Bueno, anote ahí la, o, la puntuación para calificar a ver cuál es el promedio que sacan los técnicos de esta noche. Señor Juan Diego Arroyave, no, ¿cuánto no, y por qué le da esa votación? No, programa, para mí es un desastre Guimarães. Sí, ¿Cómo hace un equipo que, que tenga que tenga tan mal juego, un equipo que, que no consiguió el objetivo? Es que, ¿para qué trajeron a Guimaraes y qué construyó el Nacional? ¡Nada! Nacional tiene que estar disputando finales en este momento en el torneo colombiano y está eliminado, y eliminado por un equipo como equidad. Yo le pongo cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? Bueno. bueno. Ahora, señor Lavó, téngase la finura de decirnos cuánto le dio el señor González Equea a su técnico de Nacional. Luciano le pone cuatro puntos. Cuatro puntos. Ese sí. hombre, vea. Luciano le pone cuatro mm. puntos. Dice sí, ya, no bueno, le ha hecho la, la a coherencia que le faltó en Duque. Sí la tiene <risa> Con el en el técnico. técnico. Cuatro <risa> puntos. Bueno y usted, señor Labón. Vea, yo a Guimaraes eh, antes le digo el por qué le pongo este puntaje. Es que eso es como cuando uno tiene una novia, la lleva muy bien, eh, le coge la manito, le da el regalito, pero a la hora del, del postrecito se queda dormido. Eso le pasó a Guimaraes en Nacional. Le fue muy bien durante la primera parte del campeonato. Pero en lo fundamental, que era acceder a la semifinal, perdió ante un, un equipo chico. Le pongo cuatro puntos. Cuatro puntos. ¿Cómo quedó la votación, señor Lavo? El promedio, señoras y señores, cinco con dos. Y recordemos sí. que esta calificación le da 10. Vea, aquí Guimaraes es más consciente la calificación. Claro. Mire cómo hace. Mm. Se, está, se está tomando la cabeza. Sí. Y, y, no, eh, eh, y, y se tomó más la cabeza con los ocho puntos de veloza ¿verdad? dice, hombre, cómo me pusieron ocho puntos hombre, y estoy fracasado, no, están que me echan y a ver, bueno, ¿verdad? no, Guimaraes con esa cara de teléfono ocupado sí. que pone 5 con 2 y con ocho, de con ocho puntos de veloza <risa> pero bueno, esa es la calificación, se raja hasta ahora yeah. el técnico, yo no sé ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora ahí por el Twitter, la voz? Claro, el, la gente está preguntando, también tenemos la calificación del Deportivo Independiente Medellín, ya la vamos a hacer, ¿Ah, don ¿sí? Gol. Eh, dicen los internautas, dice Andrés, qué buena calificación, pero qué pasó, don Augusto, con Guimarães. ¿Qué dirá Luciano del equipo Sin Espíritu? Todos con esas... Con esa pereza, estos jugadores de Atlético Nacional. Rafa, qué buena introducción al programa, así es, un abrazo para todos. Saludo muy cordial, me dicen que la voz vaya para Sado Felices, ojalá, hombre, me llamen de Sao Felices, pero a presentar, a presentar. A presentar chistes. A presentar Para a reemplazar aquí. Claro. Todos, Vanguer, una decepción total en el equipo atlético nacional. Guimaraes gana el jueves y Callarajetas. jetas. Ah, ah, esto, pues, pues, estamos hablando de la liga. A mí me bueno, preguntaron Hubiera cuál sido mejor Patricio Cuchi. Sabe que me que estoy de acuerdo. Bueno, ahí están los internautas. Bueno, muchas la gracias, don Y ahora vamos a calificar al Medellín a nombre de las motocicletas. boxar Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayas y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, ahora el Deportivo Independiente Medellín. Jugador del Medellín del semestre, señor Gustavo Zoglio. Sí, fue tan, eh, tanta la irregularidad de Independiente Medellín con tantos problemas que tuvo el técnico los jugadores que no rindieron, que... Yo de una voté por Buletich, y Buletich jugó menos de la mitad del campeonato, imagínense, les dio Gabela a todos, y ese hombre, y ese hombre casi queda goleador del fútbol colombiano, y él hizo ocho goles, ¿cierto, la voz? Hizo ocho goles, sí. imagínense, y jugó menos Once. de la mitad del campeonato, la figura de Medellín, Buletich. Bueno. Para usted, don Augusto Velosa. El jugador de mejor regularidad, Rafa, que jugó casi todos los partidos, fue David Loaiza, el volante recuperador que llegó de Leones. Me parece un jugador de altísima calidad técnica. Rebajó mucho en los últimos partidos. Loaiza. De ahí de ahí lo Loaiza, sí. ¿Alguien tiene la temperatura para Velosa? No, okay, no, no. Hombre, no, pero, pero, no Velosa qué te pasa. Yo, yo, yo, yo digo, que... señor La, la pero, me me te O. Te pero pero, te te pero te la te pasa? no, la temperatura no la tengo. Pero Rafa, en las calificaciones que damos. en el termómetro. Rafa tiene las calificaciones. La suya. No, no, no. Rafa tiene las calificaciones de todos los compromisos. Donde lo dice al vigilante que es destacado. Bueno, como así. Pero lo que yo le quiero decir es que aquí a la UQI le ha cuestionado su votación y es el primero. No, es que no, porque no. ha sido muy coherente, Rafa. es su votación? ¿Quién a ver, va a cuestionar mi votación si ha sido, ha sido coherente? Para mí, el mejor jugador del Medellín, Agustín Buletís, ah. goleador, y ese jugador sí mostró en la cancha lo que necesita un gran jugador del estirpe de este argentino. Bueno, ¿y usted qué está como en las promociones dos por uno? ¿Cuáles son sus dos votos? <risa> bueno, el, de, eh, de, el, de, Luciano y el de mi compañero don Luciano dice que Cadavid, Cadavid Andrés Cadavid, Andrés el Cadavid. mejor de vale, Independiente el voto, de Vale, vale así, el voto, vale. Vale el voto. Vale, el voto. Y yo voto Elisa, por Agustín Buletís. Y hay que decirlo, porque es que muchas veces uno escucha, yo lo dije, yo lo advertí, cuando empezó el campeonato yo no creí en este jugador. Sí. Y me ha tapado la boca, me ha tapado la boca. Pongo a Agustín Buletis, don Rafa Gol. Bueno, eh, ¿cómo quedó la votación? Agustín Buletis, el mejor del semestre en liga por eh, los integrantes de Rafa Gol. Tres boticos, don eh, Ferney. Ahí está. Vea. Feliz Agustín el con Buletís, la votación, El mejor jugador de Medellín. La decepción de Medellín, rápidamente, Gustavo. La decepción de Independiente de Medellín, el señor Matías Mier, vino de la equidad con mucha aureola, 10 goles, esperamos que esos mismos goles los hicieran Independiente de Medellín y nada de nada. Sí, Matías Mier, decepción, desastre, se perdió la platica en ese jugador, lamentable, es un... ya tiene pinta de exjugador de fútbol, lamentable. Uh. Usted, señor. Para, para mí, Robert Harris, Jugador, que decían que era la gran revelación del Real Cartagena y que venía al Medellín como uno de los jugadores para proyectar este semestre en el equipo rojo. Nada de nada. Robert Harris, el gran fracasado del equipo rojo. Se hablaba. Pues hombre, don Luciano votó por Reina. Dice que Reina. ¿Por Reina? Sí, dice que Reina. Ah, por decepción. Reina como decepción. <risa> y yo voto sí. como decepción por Matías Mier. Mm pero yo no soy respetuoso con el jugador. Aquí hablan mucho un compañero mío que es que en el Medellín han bajado por el COVID y demás. Él llegó con COVID, entonces para él no sirve el COVID. Yo lo dejo otro semestre con Medellín, confío en el jugador, pero le fue mal y fue decepción porque venía como goleador del fútbol colombiano. Pongo a Mier. Entonces, ¿quién fue el jugador que decepcionó en Medellín? Matías Mier. Ahí está, señoras y señores, el... Uruguayo eh, pone hasta la M y la Melissa. M de Mier y de no, Melisa y del Medellín <risa> bueno y de Melosa. Sí, mejor. El Melizo Matías, Mier, el jugador que decepcionó. Esa es la votación aquí. Eh, y finalmente vamos con el Bolillo Gómez. De 1 a 10, ¿cuánto le da por la actuación Al, a Hernán Darío Gómez? Sí, a mí en la, en la, en la votación del de técnico a mí me pusieron una trampa porque me dijeron que votara única y exclusivamente por liga por liga yo al señor bolillo gómez le pongo cuatro puntos por la liga porque no clasificó cuatro. pero tengo que reconocer que él fue campeón de la copa colombia entonces si a mí me dicen eh, por la copa colombia yo le pongo diez puntos pero me pusieron a calificar la liga le pongo cuatro. bueno a ver, Velosa. Eh, Copio y pego, Rafa, lo que dice Tao es cierto, pero también con una gran excusa, ¿no? Eh, partido el equipo en la parte física por el COVID-15 jugadores, en los últimos tres partidos no tenía fuerzas ese equipo realmente y perdió la clasificación con equipos chicos porque realmente no tenía alientos esa, esos jugadores titulares del Medellín. ¿Cuánto? Seis puntos. Seis puntos. ¿Usted, Juan Diego, cuándo? Yo también le pongo seis puntos al bolillo Gómez. El tema del título de la, de la Copa Colombia, pero estamos hablando de liga, Ajá. y me parece que no es culpa de él el tema de la irresponsabilidad de unos jugadores juveniles que fueron los que contagiaron y los que hicieron la indisciplina para que pasara lo que pasó con este equipo rojo, desgraciadamente. Y eso no es culpa del técnico. El técnico no tiene que estar a toda hora cuidándolos como un niño de kinder, a un hombres que son profesionales, comillas, y que saben de sus responsabilidades. Bueno, ¿y, y la voto o, o, o cuál es la votación de Luciano y de la voz? Luciano le pone cuatro puntos a Hernán Darío Gómez... Yo le pongo cinco puntos, porque es que uno la mediocridad no la puede eh, aplaudir. Y aquí hubo dos compañeros, problema de cada quien que lo pasan, yo no lo paso. Aquí no hablamos pues que Medellín es un equipo grande. Cualquier situación que haya pasado, hay poder de resiliencia en los grandes. Y Medellín no lo tuvo, no ingresó a los ocho de Colombia. Le pongo cinco a Hernandario Darío Gómez, que debe continuar, pero debe exigir también jugadores buenos. Bueno, ¿cómo quedó la votación? El promedio le da cinco, sobre diez... A Hernán Darío Gómez y Bolillo Gómez sí, Cinco Y ni siquiera lo salvó su parcero Gustavo Osorio. <risa> no, pero... Que le quema incienso Aquí la gente todo, pregunta a que usted Gómez. ¿Cuánto le pondría vea, a Bolillo no, a Rafa? Vea, entonces, hay, hay, entonces, hay dentro, una... de, dentro de ocho días Me pregunta la voz que, Por el semestre Porque ahí hay que incluir Copa, copa y Liga vea, Y ahí bueno, sigue perdón, ¿Sabe, por, ganar ¿sabe por qué no se incluyó hoy? Mm. Porque vamos a esperar que Nacional O termine el semestre en Libertadores Para calificar los dos equipos, Rafa en Copa, en Libertadores y en Copa Colombia, bueno. pero la gente le está pidiendo aquí a Rafa Gol que cuánto le pone a Bolillo. Yo a Bolillo el, el, lo, lo del promedio cinco, y, y, y, a, y a Guimaraes igual cinco, ambos se rajan, ambos se rajan. Bueno, eh, deme un número, eh, bo, hoy, deme do, un número, señor Lavo del uno... Al 198. El que usted le puso a Bolillo, 5. El número 5, Luz Edith Cardona, del barrio Girardot de Medellín. Cinco personas, ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. Usted, señor Osorio. El número 100. El número 100. Otra dama. La edad hoy, de Velosa. Jessica Jessica Betancourt, en el barrio Fátima de Medellín. Cuatro personas, ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Hoy es el día de la madre. Estamos saludando a todas las madres. Vea, hoy ganaron madres acá en el programa y, y, y vamos a cerrar con vitrinazo. Tengo vitrinazo para Doña Ana, mi señora madre en Bogotá. Un abrazo para Fabiola, para Aurora, que madres para Joana, para Joana, mi hija también que es la supermamá y también para Adri, porque Adri manda también saludos a su mamá en Santa Rosa de Cabal a Doña. Elena, un abrazo, y también para eh, Marisela en Orlando, Florida. Bueno, tengo vitrinazo para mi señora madre, Aurora, 90, 90, 88 años, le subí la edad, madre, 88 años y está perfecta, ya se vacunó y no tiene problema. Para Claudia, mi esposa, para Alba Mary, mi hermana, para Gladys, mi hermana, que también son madres, para Catherine, que es la esposa de mi hijo, también las estoy saludando y felicitando. Para Diana, Pacho y Mincho Hernández en Envigado, a Ramiro Pachos. Ruiz, a José Fernando Santa, <risa> que posiblemente sea el técnico del Envigado, está por definirse eso mañana, a Edison Bustamante y Saúl Restrepo en Envigado. para doña Genívera Muñoz, mi señora madre, hoy en su día especial, para Keila Cárdenas y Germán Duque, en la ciudad de Barranquilla, ahí con su emisora online a un clic Radio, para el profesor Marcos Velázquez en Envigado, para el Gordo Mario, hincha del Atlético Bucaramanga, y para don Mauricio Amaya, comentarista en el Líbano Tolima. Para todas las mamacitas que nos ven y nos escuchan, mi señora madre, doña Doris Carmona, doña Olga Gudelo, mi tía hermosa Carolina Valencia, su señora madre Astrid, para doña Adriana Tobón, feliz Día de la Madre, también muchas bendiciones, y para Luis Gonzalo Mejía, el popular Chalo, en el municipio de Itagüí. Mostremos la imagen, Chalo, si la tienen ahí, Chalo. de Chalo. Que Dios lo bendiga, Chalo. Usted ha sido como una madre para nosotros también. Vea, eh, lo vemos. Chalo, Chalo. ¡Eh, hombre. Bueno, y Chalito. también tengo, tengo vitrinazo aquí para, para el cumple, Mauricio Pulgarín, vea, está el cumpleaños aquí en el canal. Felicitaciones. Mm. Lo mismo para el marinillo. El marinillo es John Mario López. El marinillo aquí, uno de los camarones... Y una condolencia muy, muy grande pues para uno de los coordinadores de Piso nuestro como Tulio eh, Barrientos. Barrientos. Su hijo, también Tulio eh, Barrientos Jr., falleció eh, esta semana para ellos, para la familia de él, nuestra sentida condolencia. A todos ustedes, muchas gracias. Para mi bebé Adriana, un abrazo para esa bebé hermosa, y para su mamá hoy en el Día de la Madre, Luz Adriana. ¡Feliz noche para todos! Dios les bendiga y recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Mañana estaremos en el Superdebate a mediodía. Permiso. Este programa no contiene